Exigir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda analizar la situación del, eh, de dos derechos humanos fundamentales. El derecho a la salud del pueblo boliviano y el derecho a la libre asociación establecida en la Constitución Política del Estado y también reconocida como un derecho humano fundamental. Eh, nosotros eh, sabemos eh, cuál la situación la coyuntura actual de la salud en el Estado Plurinacional de Bolivia y sabemos que estamos a un paso de consolidar la salud como un derecho. Existen instancias las cuales manifiestan su oposición al cumplimiento de este derecho y es por eso que nosotros como Confederación Médica de Bolivia le exigimos al Estado, le exigimos al Estado que garantice el cumplimiento de estos derechos fundamentales, así como el derecho a la salud, como el derecho a la libre asociación.